Hola, ¿qué tal? La idea de este video es para que tengamos claro cómo vamos a ensayar todos los días eh, para ir ubicando las notas. Nuestra melódica está así, aquí está la entrada de la manguerita. A, ahorita no se ve porque es una melódica mágica, transparente. Y bueno, tenemos una, dos, tres, de, de la entrada del aire, tres teclas negras. Luego dos, tres, dos y tres. Ok. Les he dicho en clase que aquí donde hay dos teclas negras está la nota do. Esta es la nota do. Del lado de la manguerita, del lado izquierdo, esta es la mano izquierda, Esta es la, el lado derecho. Ok. Entonces, con la mano derecha vamos a acomodar así. Do, re, mi, fa, sol. Pero todavía no, no estoy tocando Todavía no me pongo la manguera, está, está así suelto, pero es bien importante que definamos esta posición. Do, re, mi, fa, sol. Y otra vez, do, re, mi, fa, sol. Así todos los días, un ratito. Y de regreso, sol, fa, mi, re, do. De ida, do, re, mi, fa, sol. De regreso, sol, fa, mi, re, do. Y luego puedo jugar antes de soplarle. ¿eh? Hay muchos juegos que podemos hacer con la melódica. Do, mi, re, fa, mi, sol. Pero si se fijan, yo no le estoy haciendo así con los dedos. Nada más bajo el dedo que necesito. Do, este, mi, ahora este, re, fa, fa, mi, sol. Do, mi, re, fa, mi, sol. Y de regreso, sol, mi, fa, re, mi, do. Ahí está. Entonces la posición de la mano la pongo así como si agarrara una pelotita. sí do, mi, re, fa, mi, sol, sol, mi, fa, re, mi, do, do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Este entonces es el primero. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Ok. Ya que estuvimos un buen ratito así practicando todos los días, cuando tocamos, cada que toco una nota, sí pienso que nota es. Do, re, mi, fa, sol. Y luego de regreso, sol. Fa, mi, re, do. Ok, bueno, esto hay que hacerlo todos los días, un ratito, ¿para qué? ¿Cuál es la intención de esto? Para que cuando leamos la hoja que les he puesto en clase, con las tres canciones, les voy a tocar ahorita, cucú. Sol, mi, primero así, sol, mi, Re, do, re, mi, do, sol, mi, sol, mi, re, mi, re, do. Si se fijan, nada más estoy bajando la tecla, el dedo, que, eh, en el cual necesito esa tecla. Re, re, mi, fa, re, mi, mi, fa, sol. Sol, mi, fa, mi, re, do, muy bien, ahora lo, lo voy a, a tocar ya con la melódica, ya lo pude decir hablado y apretando las teclas, ahora el siguiente paso es esto. Listo. Esa es la canción de Cucú. Gracias. Practíquenla, por favor.